Barbie, es uno yaipa y ahí va a quedar para la cagaba. Barbie no yaipa. Barbie, re, Barbie respiración de fuego. Eh. <risas> Oye, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doris Beat. Estamos juntos. Max Metaru, Tenekan y, por supuesto, estamos hablando de Isekais de Barbie. Oh, claro, por supuesto. Es el tema del momento. Tígame, ¿Cuál es? Un día vamos a hacer un episodio de repeat de las mejores OST de juegos de Barbie. Lo prometo. Número uno. Número no sé día, uno. Día un día vamos a tener cada uno una botella de tequila y vamos a ver una película de Barbie. Y vamos a jugar un drinking game. <risa> en vivo y en directo. Démos, oh, démosle. Veamos <risa> quién muere de veneno. Quien se intoxica más se cura el COVID primero. Con <risa> no, <Un> tequila, <risa> uh... tequilazo. Tequila ah, barato. Bueno. ¿Tequila barato? Sí. Tequila barato, sí. Tequila barato. Claro. Tequila barato. Bueno, esta semanita vamos a estar, pero, hablando, esta sobre, vamos a estar eh, hablando sobre... Intelligent System, el, creo que tengo retorno. Intelligent System, creo que tengo retorno. Sí, creo que el Metaru. Creo que... ¡Ah! Otra vez, pero por la cresta, Discord. Eso, eso fue por estar hablando mal la semana pasada. ¿viste? Mira, voy a hacer algo... <risa> es verdad. <risa> ah, creo que, es que, que se mutió. Yo te voy a hacer el buen de señas Nuestro seña? traductor? traductor. Ponme abajo el... No, ¿El... no es el... No es el... el metal? Creo, ¿Es que tiene que no se, creo que no se muteó Creo que no se muteó No, no se ah, mutió. Está muteado. El culero no está, no se se está hablando pesado de mierda. <risa> <risa> The jokes on you, literalmente. The ah, jokes on, on you. you. Bambusle. Bambusle. ¿Cómo lo aviso? Magia. Oh. Oye, Pato, pero que, yo creo que tenés, tenemos que ser sinceros. Yo creo que hoy día vamos a hablar. Hoy día vamos a hacer comentaristas deportivos o lo más cercano a comentaristas deportivos que vamos sí. a ver. Porque yo creo que lo que más justo, vamos a hablar para hacerte de las noticias es la infinidad justo, de noticias que vamos a ver. Justo iba a mencionar eso porque esta semana justo, estuvo bastante movidita sí. en cuanto a. Um, Eventos y varias cositas que pasaron alrededor del ámbito de los videojuegos, de, de los fanáticos en general. Comencemos contigo, Max. Comencemos contigo, Max. ¿Qué pasa Uf. conmigo? A ver, déjame ver. Les, Chicos, tengo una información importantísima. Primero que todo, quiero hacer la corte quiero decir que el día miércoles con Justice vamos a estar estrenando nuestro video de Mario Kart. Así que, para las personas que estén interesadas, vayan a verlo ahí al... Eh, no, vayan a poner el recordatorio, ahí es lo que mierda el metálogo está como negro ¡Estoy! está... Estoy, estoy. En el, en Voy cantaña. a poner el recordatorio, personalmente Muy bien, muy bien Gracias, gracias, gracias. muchas gracias eh. Porque el video, bueno, nos dejamos editarlo porque nos mandamos ahí una, una, un experimento bien interesante Primera <risa> vez que vamos a hacer un video así Así que va a estar interesante, vayan, vayan ahí, cuéntenle a sus amigos y pegar una suscribida una compartida y tomate una foto mirando el video Después, eh, ustedes saben chicos que el 21 de julio, si no me equivoco Del año mil, no, 21 de febrero, perdón, del año 1987 Salía el primer The Legend of Zelda en las tiendas de Japón Para la Famicom Disk System, nada más y nada menos, cabrón no. Celebramos <ríe> Celebramos no. el 21 de febrero, bueno, la técnicamente verdad. En, en, en occidente no, porque acá llegó después Si es que llegó, creo que no llegó, de hecho creo que llegaron los otros Pero es una bonita fecha porque hace 35 años que dio inicio la hermosa leyenda Que conocemos como la leyenda de Zelda Así que, bueno, yo creo que vamos, vamos a ahondar un poquito más en lo que Nintendo nos, nos ofreció Por estos hermosos 35 años, que uff Uf, o sea, nada. qué cantidad, qué cantidad de cosas que estamos viendo en Qué cantidad no, de noticias que tuvimos de no, no, no quería, no quería, No quería, digo claro, no quería quedarme con lo malo todo el rato Porque vamos a hablar muchas cosas malas hoy día Y quería darle un, un ápice de esperanza Y quería decirle que fue bonito, un bonito recuerdo ahí Así que... Nada, pues felicitaciones a la gente que lo jugó, a la gente que estuvo ahí viendo. No creo que, no creo que ninguno nos esté escuchando, pero porque se lanzó en Japón. Pero bueno, no importa, no está además quizás hay un japonés radicado en Chile que nos está escuchando en este momento, así que felicidades para ti, pequeño totsubito Nakamura. Ya, esa fue mi noticia. Les toca a ustedes, cabrón <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Justamente las noticias es que yo tengo Justamente están relacionadas por. Es que otra vez retorno. Por... Sí, hoy va a ser el día. Hoy va a ser el día. te quiero nada meterlo si te ves verde, weón. si te verde. Sí, usted es verde. Ya no voy a caer en eso. Yo creo que el computador, weón. ¿no? Yo creo que es el computador, no el micrófono. Puede ser. Sí, puede que sea justamente el, la configuración. Voy a Me acabo de dar cuenta que si pongo la cuestión así, si pongo la cuestión así, para hacer pruebas de embarazo, weón. ¡Huevón, está ahí embarazada! ¡Te salió positivo 35. ¡Te seremos, tío! ¡Es oh, The Legend of Zelda! ¡Ten cuidado! Oh. A, ver, ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí sí. está! Ya tuve que mutearlo por mi lado Así que... Está bien pobres oh, ¡Pobrecito! Mientras tanto... Eh, censura Justamente en la semanita el, específicamente el día miércoles eh, Nintendo realizó la transmisión de Nintendo Direct, el primero que hacía de hace mucho tiempo. Mucho y tiempo. sí, mucho tiempo, porque los anteriores eran solamente Nintendo Direct Mini y que justamente anunciaban eh, eh, un par de juegos específicos, quizás dentro de lo que iba a salir dentro de los meses más cercanos. Sin embargo, este Nintendo Direct estaba justamente enfocado a mostrar lo que iba a salir dentro del primer semestre para la consola. Y entre ellos, varios anuncios Que un, uno no esperaba Algunos eh, que recibieron Mejor acogida que otros Entre los cuales no, espera, eh... hagamos, hagamos ahí un paréntesis Algunos recibieron una no tan mala acogida Dejémoslo, dejémoslo claro. eh. y, y yo creo que la, los que tuvieron Buena acogida eran de un público muy específico Sí, o sea, la gente suele celebrar a porque Finalmente de es personajes de que Zero Blade, ¿cachai? está en el Smash, está oh, de de la... o de que finalmente vamos a tener el Splatoon 2, ¿cachai? o que finalmente, finalmente van a poder jugar Apex Legends en Switch, como no, tanto bien necesitado, tanta gente lo había pedido. Obviamente. O no, no, nos quedemos, no nos quedemos en los anuncios grandes. Pasaron muchas cosas. <risa> muchas cosas sí, no muchas esperamos. muchas cosas. Sí. Eh, aparte de, de, de ese anuncio eh, Estuvo el, la mención De que estuvo Fall Guys eh, Que va a estar disponible la Switch próximamente Otherwise, va a salir Mario Golf Super Rush yeah. Que ese fue uno de los anuncios Más supresivos esperando Así como, no lo esperaba Y no sé cómo sentirme en este momento Sí, <risa> es verdad eh, No More Heroes 3 Que ya tiene fecha oficial El 27 de agosto eh, también que justamente en celebración del aniversario número 35 de Mario eh, Para Animal Crossing New Horizons van a salir muchos objetos de personalización Con obviamente eh, elementos emblemáticos del personaje de la saga Y eh, se acuerdan que estuvimos mencionando que Autopad Traveler eh, Sería bueno que tuviera una secuela Bueno, se anunció que iba a tener una secuela pero no en la forma de Autopad Traveler cumplido. Claro, más que una secuela es como un sucesor, digamos. Sí, digamos que es el mismo o sea, estudio que estuvo detrás del, del desarrollo de Octopath. Tomaron los mismos elementos gráficos, en cuanto a las perspectivas 2.5 y demás, e, e hicieron un juego táctico. Y el proyecto se llama Triangle Strategy. O sea, más conocido como algo, Octopath Tactics. Octopath Tactics, <ríe> sí. sí. O sea, claro, El juego lo presentaron presentaron como la saga del, del 2D HD algo así pero que era 2D HD continúa claro o sea, así yo oye así yo leí que le presentaron sí, sí, sí, sí me acuerdo. oye Cuatro, pero ahora. siento siento ahí, ahí, ahí entre paréntesis siento que hay como una especie de, de avance cronológico a través como de de de, de, de las épocas de los RPG ¿Será que después tendrán como la intención de hacer algo más como RPG de acción? pues Como que igual queda abierta esa pregunta, porque claro, es como que de repente el octopad es como más de SNES, ponte tú. Y este es como más referencia de, de, de Play 1, digamos, con el Tactics, eh, de repente también tiene como algo de, de Fire Emblem, ¿o no? O sea, los sea, género táctico realidad, ha estado desde tecnicamente... hace mucho tiempo. Sí, hay que recordar que Ogre Batu, sí, por, por ejemplo. ejemplo, tiene ese mismo, mismo método y es del Super Nintendo. Así que eh, son distintos o sea, tipos mismo de padre RPGs. El Fire Emblem es de... O sea, hmm. el Fire Emblem es de Netflix, ¿cachai? Pero igual sí. Al, al, sí, al, al. Sí, el Fire Emblem de Ness. entender de que... Yo creo que lo que hicieron es que consideraron que con Octopack Traveler el JRPG puro de por sí ya lo hicieron. Lo hicieron. Lo hicieron. Todo lo que podían explorar en torno a lo clásico, clásico del efecto del RPG Lo hicieron en Octopath Entonces lo más natural era tratar de enfrentar que Aquí lo único que está consolidado, yo creo, la forma en que lo presentaron la presentación gráfica O ¿Sí? claro mm. Estamos viendo mm. que el juego literalmente se ve como actual Pero dentro de un contexto de RPG -tac. Claro, claro. Y, y es una historia distinta, es un universo distinto solamente rescatan el entre, aspecto en, gráfico en cuanto a que se, se vea cartonesco, se podría decir Sí, muy entre paréntesis, creo que se ah, por lo que sea, la, no, la gente no cacha, sacaron una demo en la Switch sí que aparentemente lo que quieren hacer es como un poco lo que decíamos del ADES de que como que hay un ah, con, constante feedback la de la comunidad sí, justamente Correct. iba a mencionar eso, gracias sure. Tenecan, de que está disponible una demo que nosotros lo jugamos el día miércoles en Catando Juegos, si se encuentra disponible el video en YouTube, si lo quieren revisar. Y eh, para la gente que juega el, el título, va a tener la posibilidad, en unos meses más, de recibir una encuesta para indicar qué cosas le gustaron, qué cosas no. Y con eso tomarlo como retroalimentación la compañía, para ver qué aspectos deben ir mejorando del mismo título. el meter voy a decir, no me gusta el arte. <risa> No, no, no, o sea, mira, no es el primer juego de Switch que hace eso, porque este el, el, el juego de Rockstar que sacaron la Switch también hicieron lo mismo. También tiraron una demo y le ofrecieron a la gente la posibilidad de registrarse y después participar de una encuesta para dar feedback. Ahora, mm -hmm. tú cuatro que tú lo jugaste, a mí, a mí sí, yo la verdad, yo tengo que bajar la demo, me acordé que está la demo del Cleveland Default, esa bajé, mm -hmm. Entonces, que hacer el juego. Tú que jugaste la demo, ¿Qué ¿te apareció la música? Hay una. La consolidación de lo que presentaron en torno al Octopath Traveler ahora en este... Mira, este me gustaría este decir Iron. que sí, pero en realidad el, el, la demo no, es, no se sintió que estuviera tan enfocado en la música, sino que en las mismas mecánicas de combate. Yeah. Como que la en cuanto a, en que aspecto musical una, no, no, no tiene claro. como el, la misma sensación de que oh, es genial quizá porque obviamente no, no, como no nos enfrentamos ningún jefe, no tenía como esa sensación épica y es una batalla normal, pero aún así a, a nivel táctico eh, a mí me encantó en cuanto al, a la estructura de combate, mecánica eh, sí a mecánica de que no. exploran justamente con, con diversos personajes los distintos aspectos que tienen justamente los juegos tácticos mm. pensar sure. cada movimiento más que como derechamente... Mira, ahí, ahí la voy a probar en realidad. Justo yo ahora sí, eh, el... eh, justamente eh. la idea de la demo es que cada uno se lleve su impresión. Pero eh, eh, ah. para mí el proyecto va súper bien encaminado con respecto al, al sistema de combate. Espero que la, la mecánica narrativa sea mejor explorada. Porque solamente tuvimos una, un atisbo de que eh, a medida que tú vayas tomando decisiones van afectando la ramificación de las decisiones que, van, que se van generando y por lo mismo van afectando los personajes que puedes encontrar dentro del juego. Entonces, ca cada decisión sí. involucra que tu party va a ir variando. Eso yo encuentro más, más rescatable. Sí. Lamentablemente va a ser uno de esos juegos donde te va a dar mucha lástima darle eso, a da decirle no, no quiero darte agua a hombres y viento porque necesito conseguir <risa> ese personaje. <risa> Claro. Ah, si lo hago, tengo que empezar todo el juego de nuevo. Sí, es, es, es que justa, justamente ah. se balancea el, la, las decisiones en, según los tres reinos que existen. Entonces cada decisión como que te va acercando claro. más a la postura del reino. Claro. Mm. claro. Entonces, así, así como va a ir variando. Ahí, finalmente. ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Sí. Sí. Encima, encima de claro da la sensación de que hay muchos personajes a diferencia del octobot que hay ocho nomás acá parece que van a haber un montón. Así es, y por lo menos la, la demo tiene la, posi la posibilidad de controlar a 15 personajes, más o menos. Wow. Uh, chula, Caleta, Qué la larga sí. la demo. Sí, un montón. Mira, nosotros jugamos solamente una batalla y estuvimos una hora y media pegados <risa> da dos horas. Pero weón, una, ¿Una hora pelea? por batalla. Oh. Es que Mira. la tuve que repetir porque no cumplió uno el objetivo. <risa> <risa> ah, <risa> ah, <risa> da por 15 minutos. De por sí es me como ah, media ¿cómo? hora. El pato, el Yo pato. recuerdo... Ese, esa, esa unidad debía haber acertado. Se reinicia todo el juego. <risa> <risa> ¿Algo así? Yo re, re, re, re, es recuerdo... De... Esta es una mierda, voy a jugarlo nuevo. <risa> sí. re, recuerdo en el Final Fantasy Tactics haberme echado 45 minutos, una hora en algunas peleas, no en todas, sí. Pero en algunas. Sí, y eh, lo que tiene también es que... Eh, si tú justamente fracasas en la batalla y después vuelves, los personajes por lo menos tienen el nivel que, que se quedaron, porque justamente los personajes van subiendo de nivel a medida que, que su, eh, va avanzando la batalla no es algo que tienes que esperar al final de la batalla para recibir toda la experiencia bacán ah, Sí. Así que sí. eso, aprovechen de probar la demo No voy a hablar más de eso porque no vamos a gastar Todo el programa, así que nos dedicamos a eso <risa> eh, No, dale, mano, dale, dale, dale. <risa> <risa> Y eh, Por lo menos tiene un par de batallas Y lo van a encontrar bastante divertido, así que Ojalá le puedan dar una oportunidad y se les gusta Genial eh, Siento que cumple el propósito que, que Está todo lo demás, si no Pueden ver la, la demo que nosotros realizamos En streaming y ahí pueden Ya sacar sus propias conclusiones Siguiendo, eh, anunciaron que eh, va a lanzar la trilogía de Ninja Gaiden que salió para Xbox y PlayStation, creo. Que es el Master Collection. 2. Claro. Y va a salir el 10 Se de Dark junio. Souls antes de Dark Souls. Algo así, sí. Ah, literal. <risa> y eh, los dos anuncios más fuertes. Era que no tenemos noticias de Tele y No of de Wild 2, pero eh, anunciaron de que en celebración del de <risa> aniversario número 35 va a salir el Skyward Sword en HD, que es la remasterización del clásico de la Wii con nuevos esquemas de control y por lo menos ya Bien. volverán a utilizar los botones clásicos, podrás controlarlo sin necesidad de estar sacando la Joy-Con. Sí, y ese va a salir una, el 16 una de, de julio. Las particularidades. Una de las particularidades de ese juego en Switch era que tú lo jugabas con los Motions, entonces... Y nadie, con eso. No, nadie no. tuvo una buena experiencia De hecho yo a ese juego no le tengo mucho afecto mucho justamente por la modalidad de juego. Igual, sí. lo, lo volvería a jugar para tener una, una edición un poquito menos menos, menos menos, digamos, dañada por la mole, mole, mata, modalidad de juego, pero no... Pero a ese juego no le tengo mucho cariño y por eso como que no me pasó nada, fue como... como sí. me, me dieron más risa sí, pregunta, los memes. Max. Me dieron mucha risa los memes. Sí. Oye, ¿me me que... eso, no, no hicimos la Porque, tarea. Fa... Sí, ma... yo, yo creo que tú eres más fan de Zelda. ¿No alcanzaste a jugar el, el Twilight Princess? Que salió para oh, yo. yo amo el Twilight Princess, pero yo lo jugué en Gamecube. ¿Lo jugaste güey? Porque no, si okay, no eh, Game... recuerdo, como que pasó mm. la situación similar. Mm, la, sí. Cuando postearon el Twilight Princess a Wii le agregaron controles de movimiento. Además, ¿no? pues sí, sí, sí, creo que sí. Lo que Estoy pasa es que... El, mal. La Wii salió, me acuerdo, y una de las promesas de la Wii era el Twilight Princess. y aprovecharon de lanzarlo también justo con el... para matar el GameCube, por así decir. Y lo lanzaron al GameCube. Cre, creo que las diferencias eran netamente como lugares de por dónde partía y, y a dónde y cómo llegaba. ¿Cómo estás y flipeado. No. Claro. Claro, claro, claro Está, está, está, está flipeado. Que... literalmente está flipeado Porque era para, porque, para que Link tuviera la espada en la mano derecha Claro Porque claro. Link hasta el momento siempre había sido zurdo bo. Nos quitaron la Ahora, Nos igual, la creo Incluso, esto es como llaman para el público Lo que pasa es que justo en ese momento Estábamos como conversando con Max A través del chat interno de Dorei Estábamos pista. conversando como Weón, esta weón Qué rico va a poder ser jugar Skyboard Sí. Controles de movimiento funcionales. Sí. ¿Qué rico va a ser poder disfrutar no Skyward eso. Weón, Genial Es un quality of life improvement De repente sí. Anuma dice, dice Pero además podrás jugarlo Sin, con botones wow. okay, no más, yeah, sí. wow. Ahora, Y en ese momento tenían que poder anunciarlo a 30 dólares Y Listo. Igual la segunda ¿Sí? sí, justamente. Pero sale a 60 dólares. Pero sí, yo, igual, yo creo que igual esta gente no la jugó, no tuvo una buena experiencia por el tema de los controles. Así que igual puede ser que, que sea una buena movida. No era la movida que esperábamos, sí. Digamos, de parte de, Mira, de Nintendo. Mira, verdad... Lo que recuerdo de los comentarios de ese celular en particular... Es que en verdad no es muy bueno. Creo no, que yo te, te digo... Muy bonita, yo, yo, yo, yo creo que la. Lo, yo, mm. yo, persona, espérame, yo personalmente Dale creo no. que lo que más recuerda a la gente de esa Zelda eh, es a Zelda. El diseño sí. de Zelda en sí. Creo que eso sí. es como lo más popular. Y Fii hasta, y, y lo molesto que era fi. Es que era como sí. una nave. Ah, sí, sí. a, a, a lo que hoy es el. Como, como yo yo lo jugué lo jugué con los cabros Y la experiencia de juego era hasta cierto punto entretenida Pero habían varias cosas que eran bien incómodas Sobre todo la cuestión de los motion Era de repente como que le hacías así Y el juego dejaba la cagada y nos mataba y a todo Entonces era como... No, no está muy bien lograda esa, esa, esa experiencia, ¿cachai? Sobre todo porque tuvieron eh, ta, va, varias maneras de, de experimentar era... con el Twilight De, de, de, de, de Weibo, ¿cachai? Yo creo que en general, en la Wii. O sea, Las hora... la cosas con Motion no eran muy buenas. En general. No, yo me acuerdo, ponte tú los lo Wii Sports. un muy primitivo Sí, eh, no, sí, pero los Wii, Sport, los Wii Sports. Los Wii Sports funcionaban re bien. ¿Qué pasaba Wii Sports? El... fue lo que vendió la Wii. <risa> de hecho, yo, yo creo que sí, fuera no, de Wii okay, Sports. Estamos okay. no... de acuerdo, pero a lo que hoy es como. No está todo mal aprovechado. Cariño. No, no, la, pero. Las cosas que, pero, que trataron de implementar claro, un poquito sí. la fuerza por, por, por aprovechar el sistema no están bien. Yo, yo creo pero que justamente. Sí, yo creo que justamente no tuvieron el tiempo suficiente para pulir el, el sistema y quedaron muy encima dentro de lo que ofrecía la, la Wii. Porque aparte tenía que tener compatibilidad con el primer. Eh, el, con el primer control de la Wii. Porque creo que estaba pensado con el Motion Plus, el. El, el Skyward Sword. Se yo ver, los, que, salva, que, los con que salvan ese de cosas. esa. Los que salvan de esa control. Igual son los, los Mario Galaxy. Eso yo lo he jugado y son los encuentros muy buenos. También, sí, pero. Sí, que pero que Mario también, Galaxy también. no depende tanto de control de movimiento. No, claro, sí, depende, no, no. Nada nada más el no más del Nunchuk. Sí, sí, no, no, sí, mm. es verdad. Bueno, y, de, y dentro de todo. Nada, todo y, al final y, del día. O sea, o es que al final del día es como, por ejemplo, cuando lo que trataron de hacer con Metroid Prime trataron de ponerle control de movimiento y no funcionó tan bien al final el hecho de que el Skyward Sword aparezca ahora con la opción para no jugar con Motion bueno, igual por un lado responde al hecho para que la gente no pueda jugar en la Switch Lite claro mm -hmm. o sea, por un lado, y por el otro también porque en realidad ellos están conscientes de que el sistema de control de movimiento fue precisamente un selling point del juego sí. era un Zelda, y la gente lo jugó porque era un Zelda y la experiencia, sí, el gameplay sí. en sí fue el óptimo y no y nos dejó una y por eso mucha gente derechamente no lo jugó. Ahora con esto lo que Correcto. se buena en realidad de que, de que es, que la gente es que claro, es el motion que desertó de la, la gente lo pruebe, se se decepcione y lo guarde sí. y lo siga jugando normalmente y moderno jugar. Sí yo, sí. sí, yo creo que cuando cuando tenéis este tipo de cosas que tienen una posibilidad de que a la gente no sé no le vaya a gustar o le vaya a entorpecer su manera de jugar tenéis que tener una un plan B, bueno, ¿cachai? Y bueno yo creo que la gracia de haberlo sacado un Switch, la gracia de haberlo sacado un Switch eh, va pucha, ojalá reencantar a la gente que lo, lo jugó y, lo, y no lo terminó, ¿Cachai? Ganar y tiempo. a la gente bueno y, y, claro no obviamente y insisto yeah, yo estoy yeah. tratando de ver la guapa positiva porque estoy igual de enchuchado a usted wea, pero, no, pero no, no no no no quiero no quiero absorberme por eso mar, no mar, quiero que esta guapa se, se convierta R, en el, R, el, círculo negro, wea, el círculo negro bueno el círculo negro wea, así yo estoy como en el, en el gris oye no, si no Nintendo, no, usted no, usted no, usted Nintendo no nos Nintendo no, no va a auspiciar así que voy a hablar lo que queréis no, no. Porque, wea, te, lo, te lo digo digan, te lo digo ah. cosas no no se puede ya me voy <risa> mira opción uno si yo mira, no yo no alguien tiene que defenderla la no, claro, pero en el fondo tratemos de buscarle la hueá buena, si pues en el fondo vamos a quedar todos enojados No soy tan fanático y el viernes estábamos y ahí, en la luna nos va a matar <risa> ya, ya, ya. Eso, eso es, es información confidencial, metarucule, te voy a llegar una, una, firmé una, una firmé un cese Un, un cita un Entraste a la weá y tu cara está registrada y tu cara es tu firma, weón. No te diste cuenta, wey Firmé los términos y condiciones cuando accedí a comer esas papitas. Y, claro, tú llegaste, y parpadeaste y el parpadeo era un sí. Es como... Eh". Oye, no, pero bueno, aparte de sentar bien, salió no sé lo que... Es? Realmente quizás... Yo, yo voy a ser siempre honesto, yo creo que es lo okay. nadie realmente espera Sí, este. eh, ese justamente okay, lo voy a guardar okay. para el final Voy a terminar de, de resumir lo, lo, que, ver, lo, ver, la, lo que pasó en la transmisión Que eh, anunciaron Samurai Warrior 5 eh, Se anunció Famicom The de Deathly Club Los, los dos eh, títulos que salieron en su momento en Japón A ver si va a estar disponible en, en América Y eh, además salió va a salir Miiverse que es lo que el título del Street Pass que estaba disponible para los que tenían 3DS. Además va a salir un DLC o va a salir un pase de expansión para Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Y finalmente lo que sí fue el gran bombazo es el anuncio de Splatoon 3. Piri piri Yo creo que es el gran ganador. Sí sí sí. sí. Por algo claro, lo dejaron por para todo, el final todo. también. Sí, por algo, por algo lo, lo dejaron todos, por más Yo creo más. que la internet colectiva pudo escuchar el grito de alegría de Leto. Bueno, yo lo tengo ¿sí? grabado. Yo lo tengo grabado, me dio tan <ríe> carne. Yo lo tengo tan carne tengo... cuando lo escuché. <ríe> la, gente, la gente cree que salió eh, los desastres que había en la calle era un que ganó el Colo y no. No, bueno, es que la gente se ven acá a celebrar Platón 3. Yo <ríe> personalmente, mira. La, eh, la pregunta más grande que existía como en todas las comunidades de Splatoon hasta el día de hoy sí. era: ¿En Splatoon 3? ¿Cuándo? ¿Dónde? Mm. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Y bueno, se venían todos los rumores de que lo iban a anunciar para la, no sé, pues, para la Switch Pro o algo por el estilo. Finalmente, mm. le pusieron fecha. Ahora, que se ve bacán, o sea, es Splatoon 3, pues caché, yo creo que van a haber muchos cambios, van a haber cosas de tenería. Pero la fecha, como que ya fue el primer martes frío Pero igual el lo lo mismo con el, la secuela del Octopus. Yo vi la fecha y fue como, pero bueno, me está hueveando, ¿para qué, para qué es anunciar está, algo? está todo atrasado, sí, eh, eh, so no, eh, puede, no eh. pueden anunciar cosas más cercanas porque no hay Yo creo, yo creo que... Creo, esa... Yo creo, yo eh, creo... Mira, es que lo que iba, lo que iba a pasar yo, es que más que, nada, que el miedo más grande de eh, la gente en este momento es lo que está pasando Uno, con bayoneta Metroid 4 y compré dos 2. ¿Sí? que sí bueno desde el punto de vista racional COVID ha realizado todos los procesos de desarrollo Está entendible pero cuál es el problema que más que haberlo anunciado es haberlo anunciado mucho antes de lo que deberían. Sí, ¿Sí? su Final Fantasy sí 7 Remake claro. Exacto. Sí. Sí. recordatorio que sí. Final Cyberpunk. Fantasy 7 Remake fue anunciado en 2015 sí 2015 y tuvieron fueron esto 5 años 5 años esperando es como o no, no entendieron nada de StarCraft, no, Star... no entendieron claro. nada de StarCraft 2 esos huevones, no entendieron eh. nada, nada, así nada nada, nada. Exactamente. Nada. Sí, justamente el eh... Final, como que se anunció el, al cierre play, del ciclo PlayStation 3 y al final salió al final del ciclo PlayStation 4. Eh, como, eh. Onda? Claro. Pero sí, eh, la vieja táctica de vender humo, eh, lamentablemente. Lo que sí, igual, <risa> por, lo, por lo menos es una fecha. Cinta. Sí, es una fecha que por lo menos compromete que ya va a ser el, el próximo año. Eh, ojalá dentro del primer semestre va, va a tener ahí el anuncio fresco. Pero por lo menos se vio que está un poquito más avanzado que otros títulos que solamente anunciaron el título. Mm. Igual eh, sí, igual vale. es importante mencionar que el equipo que está trabajando en Splatoon supuestamente es el mismo equipo que trabaja en Animal Crossing. Así mm. que el hecho de ¿Ah, que ¿sí? haya ah. un progreso, sí, el, el hecho de que haya un progreso en Splatoon 3 probablemente significa una de dos razones, una de dos situaciones que va a, haber, va a empezar a bajar el desarrollo de Animal Crossing o la, el desarrollo contenido que en realidad eso es lo que está, se está produciendo ahora o ¿eh? pues, derechamente vamos a tener una situación donde Nintendo tuvo que contratar más gente para poder potenciar ambos equipos ¿Sí? mm -hmm. que si tú te no. das cuenta Platoon pasó su desarrollo contenido a darle toda la máquina a Animal Crossing derechamente entonces, yo creo que Te es gacho. complicado... Siempre hay una situación complicada tener a, doy, a un equipo trabajando en dos proyectos al mismo tiempo Que implica dividir tus recursos y eso nunca termina bien mm. Así que... No, mira, menos en este contexto, Menos En este contexto, que está todo ralentizado Oye, pero... Tuvimos el directo Eso fue bacán, hubo gente, probablemente la gente está contenta por eso Y también tuvimos... ver, eventos importante esta semana Sí, porque sí. dentro de la misma semana se llevó a cabo la Blizzcon 2021 y también conocida como Blizzcon Online. <risa> y en donde realizaron varios anuncios. El metárico es el tío pesado. El metárico es el tío que sí. le importa la weá que le haya contar el culeo te lo va a menospreciar igual. No, bueno, no, no, no, no es, esto, es sí. esto es súper <ríe> menospreciable. Esto es súper menospreciable, yo sí. Okay, o sea, no, igual okay. sé por qué te no estáis red. Igual sé por qué te no estáis red. Discord, Discord fue muy buena, pero no por porque... <ríe> Fue, fue, fue, fue, fue, fue la, buena por las que razones que equivocadas. Gente <ríe> llegando a la. Fue buena sí, sí, por <ríe> los memes. Por favor, hablemos. hablemos. Ya, por, a, hablando de por sí, los anuncios que se llevaron a cabo, porque de por sí, como eran tres días de streaming, obviamente iba a estar enfocado en varios paneles y se si, iba si a hablar de los claro. diversos juegos que están presentes, etcétera. Pero el día que se inició, se realizaron los anuncios más importantes. Y entre ellos está eh, que, como están celebrando 30 años de la compañía, van a lanzar el arcade collection. Que justamente se encuentra disponibles en los títulos más veteranos de Blizzard. Entre los que están. Los Vikings, Blackthorn y Rock and Roll Racing. No, aguante Rock'n'Roll Roll Racing. Acá, en el corazón. Sí. No, ese juego voy a, buscarlo. a Además, eh, para World of Warcraft se vienen eh, expansiones. Y también eh, para ah. la versión clásica también va a haber una expansión. Eh, está justamente Lunch patch 9.1 y The Burning Crusade Classic Expansion, ahí por los fanáticos de, de WoW yo creo que fue bastante importante el anuncio, Hearthstone también se viene con nuevas expansiones, Tal, decíamos que Hearthstone es actualmente la, el título que le ha de el comer, a, de sí, el, caballito, el de caballito de batalla, y por lo, por lo mismo <risas> le dieron fuerte al contenido, y dio bastante Nada no, más que yo soy el pesado. Okay. <risa> no, pero... <risa> Y eh, dentro de las celebraciones, lo más importante están los dos anuncios relacionados con Diablo. Que está el anuncio del Diablo 4, que por lo menos ya se eh, mostraron el aspecto o el tráiler de la nueva clase, que es el Picarol el Row y el, el lanzamiento de Diablo 2 Resurrected. Que es esta edición sí. remasterizada de, de Diablo y que va a salir para las consolas y PC. Mira. De hecho, Mira. eso, es el 2, yo siento que el anuncio del 2 HD fue el anuncio más importante de toda la BlizzCon, probablemente. Sí. Y obviamente. Causó más repercusiones, digamos. Claro. Si sí, no, sí, yo siento que ese fue el gran anuncio porque. Bueno, también se anunció un poquito más de Diablo Immortals, pero siento que a muchos no le importa por obvias razones, ¿eh? me daron creo que lo va a explicar mejor <ríe> ese aspecto, y el gran ausente dentro de los anuncios, y que obviamente se habló en paneles, pero no le dieron bombo porque siento de que no va a ser el foco ni este año ni quizá el próximo, es Overwatch. Sí, es que ese, ese, Overwatch. el Overwatch 2 es un Overwatch juego que no tío. tiene sentido, no tiene sentido de ser. Pero es que el Overwatch está bien muerto hasta donde yo sé <risa> ya, ya, ya. Ahora, ahora ¿Eh? sí, dejo el espacio para que puedan hablar. Ya, ya. ya ah, sí, lo que. Lo que ya, no ya, se muteó. no juguete sí, ahora, no <risa> ahora abro el micrófono. Mira, abro el video. Mira, igual. Eh, dat, unos datos importantes que igual son para que les pasa. Bueno, ya hablamos en uno de los episodios anteriores de que Emily en su comité y personalista, ya anunció de que Overwatch no va a salir este año ni el próximo. No hay que estarse calentando la cabeza con eh, igual lo que mostraron ahora eran solamente como un demo Básicamente o sea, Es como y, Igual también es bien sabido eh, Overwatch 2 Como secuela Existe única y exclusivamente porque En palabras mismas de los desarrolladores Ellos tuvieron que hacer un pitch de nuevo Como un juego nuevo Para poder seguir trabajando en el juego Que no les iban a dejar per, No les iban a permitir agregar este contenido al juego base que existe ahora O sea, en el fondo ellos tenían que sí o sí sacar un juego nuevo para poder seguir trabajando en Overwatch, lo okay. no. cual habla muy mal del el ambiente corporativo que existe en Blizzard en este momento, y eh, en un comentario ya un poco más positivo, el estudio que está trabajando en este remake de Diablo, es el mismo que estuvo detrás de los remakes de Crash Bandicoot mm. y eh, los Tony Hawk 1 y 2, el Vicarious Visions, así yeah. que eso por un lado entrega... Fe de que va a ser un muy buen trabajo. ¿Cachai? Eh, igual, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Mm, yo echaba la talla hace un par de días atrás, le decía a un amigo que es la última persona que yo conozco que jugaba Overwatch <risa> activamente. Yo conozco a una, una persona que actualmente juega Overwatch. Que sale lo mismo. Sociales, uno. <risa> Eh, quizás son la misma persona Pero igual... ¿Cómo? O conocemos, viste, los 6 grados de conexión Eh, pequeño el mundo, eh <ríe> ¡Tan que... No, bro, igual Ay. yo creo que... Eh, bromas aparte de lo que pasó con Overwatch y con lo que pasa con Blizzard igual Yo creo que la compañía está pasando todo el boom y platillo que ah, quieren no a darle a la situación ¿cachai, de, de su juego y de sus comunidades, creo que es más por un tema de legado, claro. por un tema real de números concretos. ¿cachai? Blizzard nunca ha sido una compañía que genuinamente a conocer cuáles son los números que manejan. Blizzard habla mm -hmm. de que hay eh, 10 millones de jugadores activos de Overwatch, pero es raro ver gente activamente hablando, o jugando sí. o mostrando Overwatch, sí. Mm. ¿para qué te voy a hablar de WoW? WoW la mayoría, mira si soy súper honesto, la mayoría de la gente que juega WoW, hoy en día probablemente, mira, voy a voy a hablar desde la ignorancia, yo creo que mucha de la gente que juega WoW, hoy en día lo hace en servidores privados eh, mm. y no después posible. de todo lo que pasó con Blizzard desde el 2019 en adelante cuando Overwatch 2 fue literalmente anunciado para acallar los escándalos de censura que tenían en contra de Hong Kong, yo creo que están en una situación. Uh, yo creo que la gente en realidad no está a ahí con Blizzard, ¿cachai? Yo creo que es como vivir dentro de una negación. Más es que. Es que y, y yo creo que el mejor ejemplo de todo lo que ha sido. Lo que fue esta Blizzcon fue lo que pasó con Metallica. Sí, que ese es un efecto sí. que va a hablar TNK en un, en un ratito más Sí, ahí esa, esa es la noticia ¿Qué? que agarré yo uh, O sea, eh, es, es, es Yo creo que Yo podría dibujar un paralelo Entre lo que fue SEGA hace un par de años atrás Y Blizzard ¿Sí? eh, No sé, la verdad Yo creo que lo más que me atraía De Blizzard y StarCraft Y StarCraft está activamente muerto Oficialmente muerto entonces ya para mí no hay ninguna... por menos para Muy mí incentivo. no hay ningún atractivo sí. yo creo que no. si Overwatch... por ejemplo si Overwatch va a ser el caballito de batalla para Overwatch o sea para Blizzard en los próximos dos años eh, el solo hecho que por ejemplo lo que mencionó mucha gente que es la ceremonia de presentación hubo un espacio para Overwatch mm. o sea, ellos no mostraron como... Overwatch como precisamente eso, un caballito de batalla como esto es lo que somos y no sale Overwatch ¿sabes? entonces como... Mm. Ah, no hay incentivo. Yeah, no, es que, no hay interés yeah, del público en general ni de Blizzard ¿cachai? por ver eh, plata en eso. Porque la wea claro. le genera una de dos. O la wea le genera plata de por sí, o derechamente tampoco no ven sentido en invertirle más plata. ¿cachai? Sí, es que justamente Overwatch tuvo dos temas que hizo que resultara bastante para atrás su campaña. Primero, que siendo un juego que debería ser masivo, fue cobrado. Ahí Siento que fue muy mala estrategia De que tengas que pagar por un título Que en varias partes ya se ofrecía Como Battle Royale o por lo menos Enfrentamiento de, de shooters Es un aspecto que a nivel de negocio No conviene mucho actualmente Siendo de que es un competitivo online Y que aparte tenía microtransacciones Y estas mismas microtransacciones Hicieron que eh, hubiera Una disputa en Europa De que tuvieran que regularse Todas las microtransacciones Verdad, no me acordaba Sí, no, y de, eh, no, sí, de hecho, uno de los comentarios más usuales que saca la gente Es que Overwatch se ha retrasado Porque los que están creyéndose la cabeza A saber cómo chucha le van a poner microtransacciones al juego sin, Para poder saltarse las reglas, o sea, las leyes Anti-gambling que hay en Europa mm. Porque las luz boxes ya no van a existir en el Overwatch top. Pueden pueden poner no, aparte que ¿Sabéis que, sabéis que lo que más me llama la atención del Overwatch 2 es es el tema del diseño Porque eh, yo, creo que, yo creo que Blizzard en lo que ha pecado es que Blizzard como que encuentra que la gente es un poco... Yo creo que Blizzard me encuentra que la gente es tonta Porque el de partida El Diablo que, sacaron para, que anunciaron para móviles fue una... de verdad que fue una vergüenza Y después el, el tema del Overwatch de verdad que es el mismo juego y se nota mucho en los diseños de los personajes, es como que, qué sé yo, o sea, te aparece, Yo jugaba un montón, entonces no sé, te aparece Reinhardt, que es un personaje que, que sé yo tiene una armadura y te sale, no sé, con dos pedazos de armadura menos. Y el es perso un personaje nuevo, ¿cachai? Me acuerdo de que, que no, ay no vamos cómo se llama este mono, pero había un ninja que era como que literalmente lo único que le cambiaron era que le pusieron un polerón. Y, y pantalones. <risa> y tenía, tenía frío. Y, y pantalones, sí. claro, tenía frío. Y, y te lo están vendiendo como que fuera un juego nuevo, ¿cachai? Y estaban no, sí. hay... dólares y te, y te van a cobrar 60 dólares de nuevo, ¿cachai? Por, por una ropa, ¿cachai? Mm. Es súper claro. estúpido. No sé, si mira, sí, si al final el problema que existe con Overwatch como juego, yo creo que es como casi tema de estudio, porque yo la, los comentarios en general de la gente son con los primeros, el primer año, el segundo, los dos años de Overwatch, pero en la raja, ¿cachai? Una, el juego brillaba y todo el asunto. En la medida que Blizzard empezó a darle más, más enfoque al tema del esports ¿cachai? empezaron a perder el, el rombo rápidamente y se empezó a ir todo a la, a la chucha tanto en, en las prioridades que tenía el juego como en tema, temas de balance en verdad el juego a la larga se dieron cuenta que eh, puta, es súper obvia la comparación que hace la gente cuando lo compara con Team Fortress que lamentablemente el juego trataba de vender una pomada súper densa ¿cachai? y súper elaborada cuando en realidad nada de eso no la pena y todo era para que tú te compráis un, un co de diva ¿cachai? y... y el juego a la larga ¿cachai? prendió en, en ese mes inicial que Blizzard invirtió millonadas de plata en marketing ¿cachai? yo no sé si ustedes se acuerdan porque la, la, el poder del marketing que tenía Blizzard era gigantesco yo no sé si ustedes se acuerdan que, ejemplo, había publicidad Cuando salió la última expansión De StarCraft 2 Había publicidad en las micros de StarCraft Sí, ¿Sí? Uh. ¿Sí? Yo Había publicidad De Overwatch Había yo, yo creo que también Yo creo que todos los, Mira, a lo mejor Pato puede hablar más de eso Pero todos los medios que tenían cierto grado De acercamiento al mundo de los videojuegos Ya sean grandes o chicos Tuvieron a alguien de Blizzard que se les acercó A pedirles que hablaran de Overwatch Mira, ¿eh? o sea, no sé si subieron eventos que pasa acá en Chile de Hogwarts? a lo mejor sí a eso ahí, ahí sí no. No, pues, sí pero aparte de eso fue mucho el apoyo que recibió la comunidad exclusivamente con el tema de los cosplays y recordemos que mucho mucha gente sí. se dedicaba que se dedicaba a hacer cosplay fue lo primero que se dedicó a hacer y como que se quedó pegado con los cosplays de los personajes porque justamente eran Los emblemáticos Sí y, Pero claro, al final fue un tema De que fue perdiendo Carisma, el juego fue perdiendo Apoyo de la comunidad, en parte porque justamente La gente que, eh, que lo había Comprado en su momento eh, Son gente que sencillamente Lo juega un rato y después se va a, a otro juego sí. Siempre existe la circulación de, de juegos Y fue muy poco la, la comunidad Que se quedó entre La carencia se de actualizaciones retuvo. y y el hecho de que al final resultaba ser bastante repetitivo y otro, otros shooters te ofrecían mejor experiencia. No, aparte que normalmente... Sí, y normalmente, normalmente un juego de este tipo en el que te cobran de entrada, por lo general tiene algún modo de historia o algo para engancharse y el otro, claro, pues, es que justamente no lo dice uno, oye, espera más contenido. decir Oye, pero ¿esto es todo el juego? Entonces como que siente que no es tan retribuible el gasto que se hizo. Pero aparte de eso, eh, Blizzard en su momento perdió mucha presencia, tal como el comentario de, en, la, en juegos competitivos. Recordemos que otro de los caballitos de batalla que tenía en su momento era el Heroes of Storm que hace dos años lo mató. Dijo, ya, aquí no hay más. O sea, el juego no sigue en desarrollo, ¿sí? pero como que... Dije, sí, no, pero ya, ya salió sí, de sí, toda yo. escena competitiva. Dijeron, no vamos a dar más apoyo sí, a la escena competitiva. Pero es que, es que de nuevo, ¿sí? el problema con Overwatch, eh, y, y es chistoso que hablemos de Overwatch, en el 2021. Pero es simplemente <risa> el, el, el problema con Overwatch y con Blizzard es que una vez que lo adquirió Activision, definitivamente las prioridades de la compañía cambiaron drásticamente. Todo... Esta, esta celebración de los 30 años de Overwatch, o sea, de Blizzard, ¿cachai? Es una celebración de probablemente los primeros 15 años donde sacaron Diablo 2, donde sacaron Starcraft, donde tenían Warcraft, ¿cachai? Todas esas cosas. Y si tú miráis la segunda mitad de, de Blizzard, ¿cachai? Activision Blizzard, ¿cachai? ¿Qué tenemos? Overwatch, o oh, Immortal, ¿cachai? Hearthstone. Entonces... ¿Y Starcraft ya está muerto? Warcraft 3 está muerto, eh, wow, está ahí, ¿cachai? y como tú dijiste, lo que le da de comer a Blizzard en este momento es Hirsut. Claro, Hearthstone. y Hearthstone sí. es un derivativo, ¿cachai? entonces no hay realmente un, un elemento concreto que tú puedas decir, wow, me encantan los, los 30 años de Blizzard, soy fan de Blizzard hace 30 años, pero cuando tú veis que la es reacción como, es la gente cuando... es, es más por el remake de Diablo 2 claro. traer un clásico y actualizarlo y con que al mismo tiempo la gente tiene miedo que esta weá no solamente sea mala sino que retroactivamente mate Diablo 2 original con lo que pasó con Warcraft es como que te dice hmm. mucho de, de, de, de, de que plan, estos 30 años de celebración de Blizzard no son celebraciones de 30 años sino que simplemente un tick más en el calendario ¿Cachai? Porque no es realmente mm. la compañía La que está, mira, al final BlizzCon Lo que nos recuerda a todos Es que lo que hace El juego, ¿Cachai? Lo que crea el juego Y lo que lo posiciona, no es la compañía En sí, no es la compañía por sí sola Es la comunidad que se genera mm. alrededor ¿Cachai? Blizzard sí, mm -hmm. Blizzard le metió mucha plata a la comunidad De hecho, toda la liga de Overwatch funciona porque Blizzard literalmente la mantiene No porque la gente de afuera dice ¡Wow! ¡Uy! Cuando sea grande voy a jugar en la liga de Overwatch ¡No! ¿Cachai? ¿Sí? Yo tenés que pensar que cuando salió Overwatch eh, La gente dijo, mató a TF2, cachai Ya, no existe la weá, jaja. Ja. Pero en realidad Overwatch estaba tratando de matar a League of Legends ¿Sí? No lo hizo Definitivamente no, no estuvo ni cerca, no. Una porque había que pagarlo. No, y aparte que, que ahora está el Valorant también, que es bastante Falta parecido ahora está al... Valorant, Valorant se comió de nuevo a Overwatch, ¿cachai? Y Valorant es gratis claro. incluso, creo, ¿no? Sí. ¿Cachai? Entonces, Entonces es claro, como el... nada, que, nada que hacer. Por eso te digo, es como Overwatch es, está probablemente lleno de todos los problemas que Blizzard como compañía ha tenido en los últimos 15 años, a nivel, eh, a nivel creativo, a nivel de diseño, a nivel económico, a nivel de gameplay, ¿cachai? Entonces, sí. eh, escucha, es, es difícil sentir empatía por Blizzard, es difícil sentir empatía por Overwatch y es difícil sentirse emocionado por algo como, eh, no sé, Overwatch 2 Al mismo tiempo es como, bacán, weón, van a sacar un Diablo 2 un remake pero ese remake lo está haciendo la gente que hizo el remake de Tony Hawk Pro Skater 2 y eso es lo que te da seguridad no que lo está haciendo sí. Entonces como, usted, 30 años, bacán hermano Nos vemos el próximo año, esperemos que No vamos a tener que ver un clip de YouTube con todos los Condoros que se van a dar como el que va a hablar Telecant ahora en un ratito más sí. Sí. bueno <risa> ya sig Sigamos entonces, te voy eh, estas tres sí. Ahí, ya me bautizo en matrimonio <risa> Primeras comunidades, Barbie Infa Y le voy hacer el cuarto medio <risa> no sé Orador si Sí, y anima drinking games de Barbie Yes eh, bueno y sale Ken en pantalla, se toma <risa> Bueno, sigamos con las noticias eh, y Podemos reposar el Blizzard en, en otro momento Porque es un tema de discusión Que obviamente ya se dieron cuenta de que puede Extenderse aún más Dentro de la semanita también nos enteramos De que falleció Stan park compositor de Age of Inspire Halo, Destiny eh, Guild Wars 2 y muchos Otros títulos eh, justamente ah, se anunció ah, mediante ah, redes ah, no. sociales que eh, a través de Twitter eh, se me dio cuenta de que eh, Stanley Park falleció por problemas al corazón eh, y obviamente se hizo bastante eco. Eh, su trabajo es tan reconocido por justamente títulos como Geek World 2, Halo Reach Halo 2, Halo 3, Halo Wars Destiny, Fable 2, Crimson Sky ah, Age of yeah. Spike 3 Asian yeah. History, y Age of Mythologies Sí, pero eso no me sonaba tanto porque hizo el del 3 y el Mythology yo pensé que yo, yo estaba pensando en el 2 pero yo, yo sé que el 2 lo compuso otro lugar. ahora entiendo claro, ah, hizo el 3. claro este, este este dude estaba más dedicado al, a Bungie, a Halo a Destiny a toda esa parte sí. Sí, sí. Pero además de eso, como dato anecdótico, también fue el compositor de la música de la experiencia fuera de la caja de Windows XP. Sí, el dato freak. Sí, ese fue el dato freak. Dato curioso de Sí. Así que eso en realidad da pena cuando eh, pasan la etapa de los compositores. Así que nuestras condolencias. Sí. Sí, no. To toda la baña, igual tenía su sus años ya el hombre. Ya, sí. Y... Bueno, seguimos contigo, Tenecan. Ahora sí. Y seguimos contigo, Tenecan. Oye, sí. hablando <risas> hablando de un poco, vamos a, vamos a ir primero a lo, de la, lo que pasó en la BlizzCon también. Porque esto, si bien no es. Bueno, pasó en la BlizzCon, no es netamente algo relacionado con los videojuegos, pero también tiene mucho que ver con Twitch, que sí es algo que está directamente relacionado con el mundo de los videojuegos. Y es que en la Blizzcon, eh, no sé si ahí tuvieron una pelada de cable, una desconexión de la realidad, pero se les ocurrió contratar a Metallica para que tocaran en la Blizzcon, en el streaming. Porque claro, la, la Blizzcon este año, como decíamos, fue digital. Y contrataron a una banda que además tiene sus controversias en cuanto a todo el tema del copyright, porque hace muchos años demandaron a Napster eh, porque bueno en, en su época igual Napster la verdad es que no era, no, no era un buen negocio tampoco porque básicamente era un servicio como Ares la gente que recuerda Ares eh, o uh -huh. Torrent en el que podía descargar cosas gratis y sin ninguna consecuencia ¿Oblación de riesgo y... <ríe> dir dir <ríe> directo, directo en mi de riesgo <ríe> sí. calmado me voy a poner alcohol que pasa ¿Qué hablando hablar <risa> directo en mi sí, la link, linking park numb nam-bajo. Claro. en 3 Graba la radio. Tu <ríe> Claro. Pero, Pero por bueno. favor, por favor. Entonces, contrataron a metálica para tocar eh, en la Blizzcon. y lo chistoso fue que eh, si no me equivoco ellos mismos de la Blizzcon, para la gente que estaba haciendo retransmisión en Twitch de la, de la misma BlizzCon Les habían dado la advertencia de que por favor no O en este momento como que mutearon el stream Cuando apareciera Metallica o que, que, que sé yo, que nos dejaron de retransmitir Y al final la decisión que tomaron fue de mutear el concierto Y además le pusieron una especie de jingle No sé si vieron el video, pero le pusieron una especie de jingle como de 8 bits Una cosa rarísima o Son sea, no eh, música envasada. Música que, corporativa. Claro, música envasada. Música corporativa. Cosa que da cuenta de lo que veníamos hablando un poco de, de la desconexión de Blizzard con la realidad, por un lado, y, y segundo, de todo el tema de, del estado de Twitch, ¿no? De todo el tema de, de cómo funciona el cópio, qué sé yo. Porque yo creo que si hubieran hecho esto en YouTube, por ejemplo, lo que hace YouTube es que. Claro, mientras tú estás streameando, de repente no, no, no ocurren este tipo de cosas, pero después cuando queda el video, por ejemplo, lo que hacen es que. Eh, que qué edad. sé yo, el record label agarra tu video y le pone ads y ellos se llevan la plata de, de, de, de, de, de digamos, de la propaganda que ponen en tu video. Y eso, claro, eh, eso, eso, eso justamente se YouTube. da por la tecnología que crearon en YouTube, que es el content ID. Entonces, cuando identifican un tema, justamente en la parte que, que identifica el tema te dice, oye, ahí que entre esta sección y esta sección está este tema que lo tiene esta compañía, así que todos los ads se van para allá a menos de que mutees esta parte. Pero la transmisión, Exacto. por lo menos, no, no te lo vota a menos que sea plenamente abuso de, de copyright. Por lo general, te deja pasar. Y es más, en, para los que vieron la transmisión a través de YouTube, no tuvieron problemas para ver la presentación de Metallica. No, sí, ah, de mira, hecho, sí. el sí. gran problema sí. fue para la, gente, para la gente que estaba retransmitiendo a BlizzCon. ¿sí? que como estábamos viendo la semana pasada que había gente que retransmitió el concierto de, de Final Fantasy? Final ¿Sí? The Final Fantasy. ¿Sí? Entonces okay. lo que pasó, lo que pasó la... que fue que esta decisión la tomaron desde, desde, desde la BlizzCon, digamos. Eh, desde que, de que, ok, en Twitch, como Twitch funciona de esta manera que es bien abusiva en cuanto al copyright y al DMCA, el Digital Millennium Copyright Act, eh, como a modo de protección de la gente que estaba transmitiendo, decidieron motivar a Metallica. Ahora, el punto es, si tú sabes, como empresa que vas a hacer un evento online y que tu principal fuente, digamos, de, de, de views va a ser Twitch este, ¿Para qué contratáis una banda que sabéis que no vaya a poder escuchar en Twitch? Es una cosa un poco extraña, ¿no? Derechamente compráis los derechos de transmisión porque podía hacer eso o sea, Claro que, Claro que ellos tenían la plata para hacer eso ¿Sabéis? Claro. que eso era perfectamente vital Incluso, voy a ir un poquito más lejos eh, Para que veáis el, el, el, lo terrible que fue esto no solo se presentó Metallica durante la Blizzcon, o sea, se también se presentó un grupo de música coreana que se llama Mamamoo, creo que se llama y que ellos, ¿Ya? los fans, como que literalmente se enteraron en ese momento porque nadie las anunció ¿Sabes? Ah. tuvieron que salir después a dar gracias de que a Blizzcon le hubiera dado la oportunidad y fue como, bueno, anda, yo buscando el, el, el video de Metallica por la Blizzcon y literalmente todo el mundo agradeciendo bueno, y pasándose el dato que se están presentando ¿sí? Entonces, extraño. es como... Eh, es, es, mm. muy raro, ¿no? es muy raro. Es sí. muy Oye, gracias por seguirnos, ONF. Ahí la notificación. Oye, muchas gracias. Y también se presentó el mismo día de la Blizzcon, creo que eh, Christian Nine que para muchos lo conocen como el personaje que, que personificó a Hodor en Game of Thrones. Hodor, Hodor, ah, sí, fue ¿no? Sí. Fue mm. el, inicio del el inicio del streaming. Ok. Bueno, y mi segunda noticia... A menos, a menos de que, que queda, queda algo que hablar de lo de Metallica... qué bueno, o, qué bueno por ti, macho. No, nada, no no, no, me encuentro raro como lo dijiste tú, así como con la otra banda, pero hay que, yo creo que va de, muy de la mano con respecto a lo que dijiste, que es que está desconectado de la realidad de una manera un poquito... Sí. Bruja, ah, bueno, si sí, sí, podríamos sí? profundizar un poco en el tema de, de por qué fue además polémico, digamos, todo el tema de la demanda de Metallica contra Napster y por qué mucha gente creía que esto como que les, les llegaba como, un, como karma, por decirlo de alguna forma, por haber hecho esa demanda hace tanto tiempo, pero bueno Círculo de la vida, hermano <risa> sí. Todo se paga en eh, vida, dicen por ahí Sí, pero bueno de realmente se haga discusiones para otro día. Y eh, la segunda noticia que queríamos comentar es que hoy día Daft Funk se separó, que si bien no, no está tampoco tan, tan, tan, tan relacionado al mundo de los videojuegos, sí está muy relacionado al tema de la nostalgia de años como los 70 y los 80, mu mucha música sintetizada y por ahí, a muchos de nosotros de nuestra generación también nos afectó bastante la noticia. Es que fue muy de improviso igual, aunque como decís tú, los cabros hace rato no venían sacando. Creo que el último, la última wea propia que sacaron fue el 2000 no sé si 2013. Fue con el Random, 13, 13, memory. El random Access Memory. Sí. Random creo, creo, claro, creo que hace es, poco, este 2013, pero sí, lo que pasa sí, es que las cosas habían sido como colaboraciones. Sí, habían hecho varias colaboraciones con The Weeknd, que También. es el artista del momento, digamos. Eh... Y habían hecho... Eh, creo que habían sacado la banda sonora del Tron Legacy Que ellos participaron en la banda sonora, creo que lo sacaron Legacy. remasterizado sí. hace poco Sí, el del 2020 Pero, Sacaron ¿no? como Para la versión la completa, completa de la banda sonora del Tron Legacy El 2015 Ahora... cual eh, yo era de esas personas que decía No vas tranquilo, hermano, si ¿sí? 2027 va a venir Daft Punk a Chile Yo sé que no vinieron en el 2017 Yo en el 2007 a Chile van a venir el 2017 no vinieron pero no importa van a venir el 2027 porque ellos se presentan cada 10 años van a venir yo sé que van a venir cuando me enteré esta noticia fue como al brillo voy a empezar Ouch. que están del 93 sí pero igual sí. mira yo sé yo sé que el último proyecto que les queda o por lo menos es que no está listo ya es la banda sonora de la secuela de Tron Legacy ¿Ese cayó fue pero estaba hablando de una weá seria con Tenegan por la Chucha. La mierda, matáis toda la seriedad del asunto, tontá, que ya, me pero mira, mira asunto. voy a, voy a, voy a solidarizar, voy a voy a solidarizar con Tenekan. Oli he vuelto. Pero puta este cuñado que has la cagada en la transmisión. No te quedas, weón, por la chucha estaba juntando mis lágrimas y ahora ya no puedo ya No, la ya no se puede, ya cerremos la vaca pero bueno Estamos terminar la sección de eso Sonó la alarma de Tenecan, dice Sonó la alarma de Tenecan. Sí, sí sí esos son son las Ah, hay más Yo lo creo que no No, no, no, Yo lo creo capaz, ah yo lo creo capaz. <risa> bueno. Bueno, eso fueron las noticias es... de, de la semanita y obviamente... No, pero dentro de todo hay que hay que destacar que si bien estos cabros como que no han, no han mantenido una, una carrera musical tan activa, podríamos decir, a, a través de los años, se han tomado varios, varios tiempos, se han tomado varios varios no, años pero, de, pero estamos acá de, pues estamos acá de, de, de y toda la cuestión los cabros so, fueron parte bien importante sobre todo para pa nuestras generaciones porque en el 93 sacaron su primer su primer álbum ¿cachai? Y yo me acuerdo de lo escuchaba en la radio, weón, camino al colegio, caché, de onda, a ese, <ríe> a ese nivel. Entonces, sí, Daft siempre tuvo una presencia de fuerte seventh. desde que salieron. Eh, con Around the World fue uno de los, los temas que más pegó inicialmente. Sí. Y después cuando sacaron el disco Discovery. Sí, Sí, es que esa cuestión fue, fue una magia, digamos, de, de, de, de, de que MTV también estaba en la época muy fuerte. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Y. Y todo el tema, creo, creo que se había se había explorado un poco el tema de hacer, digamos, videos narrativos que uno detrás de otro contaba una historia completa, pero Daft Punk se fue al chancho, además que le metieron una estética de anime que era algo nuevo sí. para la época. Era como más o menos lo que este. se había atrevido, a, había atrevido a hacer Linkin Park, ¿te acordáis con el video de Nam? Sí. Eh, eh. sí. sí. Claro, es que justamente Era, uh, eh, uh, la mayoría estaba aprovechando de hacer eh, est estas historias continuas, pero derechamente eh, Daft Punk, cuando hizo el proyecto Interestela 5555, eh, derechamente hizo una película con todo el disco. Sí. es una película. Tenían sí. una, una manera uh -huh. bien, bien potente De mandar mensajes No solo a través de la música Sino de la parte audiovisual Y esa cuestión es sí. Incluso si, la, si no han visto el video Del epílogo Vayan a verlo Porque a pesar de todo Lo poco que voy. dura a, a pesar de lo poco que quiere decir Dice Caleta Las tomas eh, La manera en que expresan el final La manera en que se entiende un final La manera en que una persona, no sé, por, ve el final de una forma y la otra la ve de otra Es una cuestión súper interesante Sí, muy, es que justamente sí. el, aprovecharon la película que hicieron en el 2006 Que es Electroma Y que tenía esta parte de, del epílogo Pero claro, de, para entregar el mensaje decir Oh, sabéis que Esto está pasando y, y uno ve la película, que los que conocían la película era como Oh, subieron el epílogo, por algo será Y claro, después que cuando ya pone la fecha y con el triangulito eh, y ahí uno ya le toma el peso de la situación de que oh, se está separando después ya fue confirmada la noticia cuando, después te de hubiese olvidado. el video. yo creo que una de las cosas más destacables de Dust Punk es que eh, tenían, te, eran maestros de las dualidades, porque sí. de partida te, tenían, tenían todo este tema de que la música era muy sencilla pero tal como dice Max, a pesar de lo sencilla que era, era, era muy, estaba muy bien pensada era, era, tenía, teníamos, tenía capas de introspección y de, de, de pensamientos que eran mucho más profundos. Y por otro lado también los tipos eran, tenían toda esta influencia retro claramente destaca, de, que destacaba mucho en la música, pero a la vez eran súper innovadores. Entonces, claro, todo el tiempo eran una y bueno también era una banda de un estilo muy específico, digamos, que al final el último disco un poco de funk, un poco de electrónico. Eh, pero a la vez le gustaba a todo el mundo entonces lo que decíamos al, lo que decíamos un poco antes de, del stream era que le gustaba a la gente que escucha rock, le gustaba a la gente que escucha jazz, le gustaba a la gente que escucha funk R&B, todo ¿Cachoy? entonces de verdad que era, era, eran increíbles sí a mí me gustó mucho el hecho de que en Twitter eh, hubo gente que empezó como a desconstruir los temas más ampliados de Daft Punk y fue como la gente como wow, así es como construyeron ese tema, ¿cachai? Mm -hmm. Como Around the World hay un que como que cada de construir el sample mix que hicieron para hacer Around the World. Como que igual es eh, sí, pues, o sea, en el fondo tú puedes disfrutarlo sin darte cuenta de origen, pero en el fondo como mencionaba alguien, bueno, era hacer música con música. Y era oh. bacán, o sea, yo creo que los mejores momentos de Daft Punk es Daft Punk road sacando Get Lucky Around the World. ¿Cachai? Eh, puta, ¿para qué vamos a mencionar cuánta gente dedicó? ¿Cachai? Something about este Daft Punk. <ríe> <Yo> recuerdo <ríe> en los carretes del, de esos de carretes culiados pencas del colegio que uh, se bailaba Daft Punk, güey. Sobre todo el One, uh, one More Time. Hermano, ¿quién? ¿quién, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no dedicó something about us? No. <risa> ese, es como, ese es como recuerdos no sé, de Vietnam. O... Recuerdos de Vietnam. No. No. No. Voy, sí. voy a desconectar para <risa> eso. Recuerdo <risa> que un compañero que no. echaba toda la canción porque uno de los compañeros que tenía eh, en ese momento en la U, eh, lo ponía la todo U. el día, todos los días. Y que un momento que sí, ya sí. le batió, le bateó sí. el tema de hierro, no lo quería saber nada más. Sí, sí. Pero imagina, sí, imagina, imagínate más, cómo fue. Imagínate, eh, Random Access Memory salió en 2013. Eso implica que el 2013 fue el año Eh Get Lucky. Claro, get Lucky sí. estaba en todos lados. En todos hecho, lados. Hay, una, hay, hay hey. una, una, una. barrita que te muestra el, el, la actividad de Daft Punk y sale que el 2014 fue el año donde más se escuchó Daft Punk en toda su carrera. Daft Punk. Sí, <risa> <risa> Tiene que ver con el, con el tema que estás hablando tú. Olidaf. Sí, pero igual... La, <ríe> only Duff. Sí. Pero igual a la larga... O ¿Sabes que, Mira, no voy a ser tan barsa como declaran un fan de Duffman Pero sí eh, sí fui una de las pocas personas que vio el ¿no? eh, y, y, y sí me gustó la banda sonora de... de la liga, sí. Pero... Lo saco, Display pero igual, también es brígido pensar empezamos a llegar a esos momentos de cierres de. ¿Cachai? Como esas banda, esta banda que tú venías escuchando, no sé, desde pues el año 2000, hace 20 años atrás, ¿cachai? Que te enteraste que vivió a Santiago el año pasado, que tú no sabías y podías haberlo visto, y después pasaste los, últimos, los siguientes 20 años pensando, ya la próxima vez lo pudiera ver. Y ahora se separan, ¿cachai? Vale, pero porque igual ha marcado la dieta. Yo, yo estoy seguro que ahora con el anuncio de este epílogo porque igual más que una separación Imagino que lo que ellos van a hacer es como, como cerrar las ¿sabes? Cerrar, a lo mejor seguir trabajando por sus cuentas, ¿sabes? Seguir en su sí, personales igual, o cosas ahora así Ahora estos tipos tenían ya casi 50 años, quizás un poquito menos, un poquito más o Son sea, son personas que claramente... Tienen su vidas hechas... Compré un ciclo, hecha, po, hecha. ...claro... Claro. Sí. Lo, lo cuático de todo esto, así como hablábamos la semana pasada de la muerte de Chis Corea, es que uno empieza a tomar como el peso del paso del tiempo. Y esa cuestión es brígida, porque mm. de repente tú estás un día, weón, pensando en qué va a ir a comprar de comida y a la noche estás pensando que, weón, se murió, o sea, cerró el ciclo una banda que tú ...y cuando eras... Y pendejo, cachai. Entonces, sí. como para nosotros, ya que estamos entrando como en la adultez, adultez, adultez brígida, digamos. Eh, esto igual tiene una connotación bien distinta Porque claro, los, uno ve a los cabros chicos sin ninguna noción Del paso de, del tiempo, ¿cachai? Y nosotros ya estamos viéndolo como cada vez avanza más rápido ¿cachai? Cada vez ocurren las cosas y duran un poco menos ¿cachai? Las cosas tienden a ser un poquito más efímeras Y te das cuenta de que los exponentes Los grandes exponentes que significaron cosas para ti eh, o ni siquiera ser tan fanático, como dijo el... Yo, yo tampoco soy fanático de Daft Punk, ¿cachai? Y, y, y no soy muy fanático de muchas cosas en general, pero darme cuenta de este tipo de cosas me hace pensar como... Uy, ¿en qué, en qué estamos? ¿Cachai? ¿Cuáles son los grandes exponentes de ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo no tengo muy muy claras esas cuestiones, ¿cachai? Yo estoy medio encerrado mm. en mi mundo ahora, y... Tú es, me mencionáis me que sí. ellos están haciendo colaboraciones con The Weeknd. Para mí The Weeknd mm. es solamente el gift del... Claro, Cico, yo, buscando salida, <risa> yo buscando a mi mamá por el supermercado. Y eso también claro, es te O claro. cuando salía, cuando te aparecían así con, no sé, con, en, en ese entonces, en ese tiempo cuando uno usaba Tinder y te parecía que todos tenían la misma canción de The Weeknd en su perfil de Tinder. ¿cachai? Pero. <risa> es, verdad. es verdad. Para mí, pero, para, mí, para mí el no, tema mira. de reggaetón más, más, más, más popular sigue siendo Despacito, una wea así. Ahí, ahí, ahí, me, ahí me quedé yo no, Pero hecho, ahí me quedé mira, yo. igual Igual, por ejemplo Es como eh, Apelando, lamentablemente Es como eh, Puta, le pasó a nuestros papás Y va a pasar a nosotros sí o sea, exactamente es, Te va a pasar pero a ti Yo, yo lo único por eso, por eso yo siempre digo Siempre recomiendo a toda la gente bueno, A ti te inspira un artista A ti te inspira el trabajo de una persona A ti te marcó o te marca, cachai, eh, eh, las cosas que hace esa persona, ya sea una ya, ya sea una, un cantante, cachai, ya sea un compositor, un, eh, un no sé, un dibujante, lo que sea, cachai. Y tú querés decir, wow, me encanta, cachai, lo que hace esta persona, marcó mucho o ha tenido gran influencia a mí, tributa, cachai. muéstrale a esa persona que su trabajo, que, que, que sus influencias marcan tu propio... Eh, un momento diario, cachai por las canciones tu que día. hizo, las ilustraciones que marcó, eh, bueno, haz fanart haz tributo, haz cover haz, pero, pero no esperes no esperes a que esa persona ya no esté entre nosotros, o esa agrupación ya no esté entre nosotros claro. para hacerlo para que lamentarse. al final ahí cachai eh, ma, ma, aunque, esa persona, aunque esa persona nunca llegue a enterarse de que tú hiciste ese tributo eh, por lo menos tú te vas con la, con, la, con la sensación de que lo hiciste para demostrarlo tú aprecias a esa persona por lo que es, no por lo que fue ¿sabes? no porque ya no está claro. siempre le digo a los cabros, ¿sabes? bueno, eh, nosotros vivimos en un mundo donde un día se va a morir Miyamoto Miyamoto Ay. se va a morir, me va a quedar la cagada sí. él se va a morir porque era una persona como todos nosotros, ¿cachai? creer que él va a vivir por siempre es, es una muy, muy mala estrategia ¿sabes? Si tú querías un día tributar a Menemoto Por su trabajo, por tu Porque tú, el personaje de tu vida y todo el asunto Hazlo ahora, y no esperes que el compadre un día A ver, es que en un tweet que ¿qué falleció. Que... Porque si no, si no, te vas a sentir Horrible sí, bueno. horrible Porque es, es esa misma sensación de, de que, por ejemplo, cuando tú te vas O sea, cuando te estáis despidiendo de una persona Y te te enojado Y sí, mm, claro. después te arrepentís de no haberte dicho pasa? Esas palabras ¿Qué pasa si le pasa algo? Claro, claro sea, sí. Sí. Mm. O sea, por ejemplo Oye. yo me voy satisfe yo satisfecho yo, yo me siento satisfecho porque yo tributé todo lo que pude haber tributado a Daft Punk en, durante todos esos años ¿cachai? y me lo pasé, que pasé y todas las cuestiones y hice fanales, lo dibujé y todo eso en algún momento pensé en hacer cosplay de, de, de Daft Punk, ¿cachai? <risas> como muchas otras personas ¿cachai? pero y por eso ahora como que esta separación me llega a mí por un lado como ya, bacán, yo creo que Descanse, tatito, vamos, vamos a acostarnos. ya vaya a costarse, tatito, ya está, nos vamos a costar. ¿Te va vaya, a vaya a a te va a pasar a vos Culeón? <risa> no va a pasar a todos oye, hagamos una breve, una breve aclaración ahora que estamos en este minuto porque nos tenemos que ir despidiendo ya Oye, sí. Eh, um, hagamos, hagamos dos cosas, primero que todo hagamos las recomendaciones de manera cortita sí. y yo les voy a dar unos, no. unos videos que les puse ahí para entender un poquito el tema de Intelligent System que fue el material que encontré la verdad no hay mucho material musical pero hay una buena compilación de eh, OST de Intelligent System en la cual uno se puede ir haciendo una idea más o menos cómo funciona pero nosotros partimos esta cuestión idea diciendo, bueno, vamos a hablar de las noticias porque en verdad hay mucha noticia y muchos puntos vista que hay que analizar. Sí, hay el disclaimer eh, sí, está bien, Max, de que eh, es un programa que hablamos de música y obviamente de videojuegos y nos entendimos bastante con la noticia porque habían pasado muchas novedades, entre ellos justamente el tema de Daft Punk, así que eh, había que estar cerrando correctamente. Y ya la próxima semana vamos a volver con la programación normal. Si sí, sí, programa. es que no sí. queda la caga otra vez, si no, vamos a convertirnos en un noticiero. <risa> el noticiero <risa> semanal. Estamos... Oh. Esta noticia, esta ah, semana. Ahora en estudios Blizzard nos habla Metaru, que la está quemando en este minuto. <risa> ah, ah, ah. Gracias, Max. <risa> Con la monotoma en la mano, sí. así. En este minuto me voy a proceder a, a quemar las instalaciones de Blizzard. Claro. Ya, para el próximo programa vamos a discutir no, qué va a ser el próximo no, no, Miyamoto, no, no, no, para, para, el, para estar en la segura. Oh. Apuesta, Manji quién gana para la segura. <risa> <risa> vamos a hacer un bingo. No, pero las recomendaciones, pues. Ya, acabamos Sí, vamos a las recomendaciones. Y comencemos contigo, Tenecan. Ya. Mi recomendación es un juego, esta vez, que salió hace muy poquito. Eh, que tiene mucho, mucho, mucho de juegos como Undertale. Eh, que se llama Body Simulator 1984. Eh, es un juego que. Parte como una esta, de estas aventuras de, de texto antiguas de los primeros computadores que existían, en las que simplemente te ponían texto y decía está por ejemplo en un RPG, en que te decía, estás frente a una cabaña, quieres entrar, quieres, quieres ir, quieres girar hacia la derecha o devolverte, y tú tipeabas, sí, quiero entrar. Tipeabas. ¿Cachai? Oh. Y después el juego se va desarrollando y se va desarrollando y se va desarrollando Y tiene muchas cosas de Undertale, tiene un poquito de Doki Doki también Como esa esencia, ¿no? De hecho tiene algunos elementos de terror también Es muy, muy, muy interesante No puedo esperar a que en la banda sonora porque la verdad es que es muy buena Así que eso, muy, muy, muy, muy recomendado Hay un par de gameplays bien buenos en YouTube que he estado viendo Así que si les interesa chequenlos también genial, genial Muchas gracias Tenecan por la recomendación Muchas gracias. Eh, Con amor, por, amor. Sí, con, con amor, obviamente Recommendations we love Porque queremos <risa> no infringir <risa> <no risa> copyright Robado, completamente robado No copyright <risa> No copyright No copyright <risa> Sí eh, eh, Mi recomendación eh, tiene que ver con un canal Que estuve revisando durante la semana pasada Específicamente el fin de semana el cual eh, lo encontré bastante divertido. Y así, verdad, el Encantado. tipo lleva mucho, mucho, mucho tiempo en, en redes. Eh, ha generado casi 11 años de material. Ahí lo pueden encontrar. Y que ha ido derrotando entre los temas. Es un, es un letrado que justamente se dedicó a generar diversos y entre ellos pueden encontrar explicaciones sobre diversos aspectos de la vida, entre ellos eh, conocimiento sobre computación conocimiento sobre eh, lugares, eh, conocimiento de leyes, que justamente están muy en boca con las situaciones que están ocurriendo en internet, siempre está investigando al respecto, y acerca el lenguaje mucho a, a que lo puedan entender todos es el canal de Tom Scott es eh, un tipo que explica bastante bien todas las situaciones y, a, a, y como digo eh, denle una vuelta al material porque a mí me sirvió bastante para entender algunas cositas que vamos a estar trabajando con el proyecto de PAWA eso me encanta, el canal de Dom sí. Tom Scott es muy bueno el del por ejemplo el que explica cómo funcionan las distintas políticas de como sponsorship Sí. sí muy bueno sí. y se ve con unos palos muy buenos también Claro, y aplica entre ironía en, en las cosas que, Comedia oscura como es británica, británica Y obviamente explicaciones divertido. sencillas eh, claro. Lo hace llamativo sí, ¿no? hay, hay, hay mucho de humor británico en el contenido Que presenta <risa> Y un humor súper miserable Pero entretenido Es como para verlo con la familia <risa> es, es un canal sí. que tu mamá <risa> podría ver Justamente Bien. Y se va a entretener, va a entretener. Gracias. Gracias Patito por tu recomendación Con amor y sí. seguimos contigo Max Muy bueno. ya yo les quiero recomendar eh, un canal que se llama Nintendo World Report TV eh, en específico uh. uno, un video que se llama conoce tu, a tus desarrolladores, now Your developers de Intelligent System, hablando de, de lo, o sea, del tema originalmente que estaba hoy día, que lo, lo había dicho otra vez lo había dicho, perdón, la otra vez en, cuando hablamos de Three Houses, pero ahora como, como este tema involucra más Intelligent System, creo que está un poquito más más mejor puesto, por así decir Así que eh, Son videos como de 15 minutos En los cual te explica eh, cómo, cómo fueron Llegando los diferentes desarrolladores De Intelligent Systems, que fue un equipo como De muchas personas, por lo que hablábamos la otra vez Muchas, muchas personas Que han ido rotando y se han ido intercambiando un poquito Los roles en los juegos que han ido saliendo Así que está súper interesante y tienen más noticias sobre Nintendo también. Ahora, para, para, para aprovechar que estamos hablando de Intelligent System, eh, hay unos videos bien interesantes que son de diferentes personas, pero no lo, por eso no los puse acá, como para poder recomendar un canal, que es eh, Evolución de Paper Mario, Evolución de Fire Emblem, Evolución de eh, um, Whatever. Que los estaba mirando delante, están súper interesantes ver cómo, cómo eh, evoluciona no solamente la gráfica, sino los modos de pelea, ¿cachai? El primer Wario era una cuestión totalmente distinta a lo que empezó a hacer después, como por ahí por la altura del, del, del 64 empezó a hacer como más de minijuegos, ¿cachai? Así que está súper, súper interesante para los que les interesa el tema de Intelligent Systems, que es una, una empresa bien interesante que ha ido demostrando una evolución en el tiempo bien... Bien, bien cuática. así que va sí. aprovechar que, que era el tema principal les recomiendo ahí que, que busquen un poquito en YouTube hay caleta de información sobre lo sobre la evolución de System. así que eso, ahí lo que está bien sí y aparte están involucrados bueno, en no, varios ya, juegos que son importantes juegos. inclusive sí, para los fanáticos sí, así sí. que obviamente es una compañía bastante importante sí ya, cerramos entonces para que, pa que vayamos a comer. Sí, sí. ahí nos extendimos le, le, le, bastante le. En, en esta ocasión y agradecemos enormemente a todos por habernos vistos a través de Twitch. Recuerden que Don Revit es un programa dedicado a hablar sobre videojuegos y también a hablar sobre la música de videojuegos, así que estamos dentro del contenido. Aún así eh, se salió un poquito de la norma que nos dedicamos tantas noticias, pero la situación lo ameritaba así que de nuevo muchas sí. gracias a todos muchas gracias Max, muchas gracias Metaru, muchas gracias Tenecan. Soy, soy Snow. recuerden que estamos eh, los días lunes a contar de las ocho y, ocho y media y hasta las 10 estamos hablando justamente en el programa de Revit y también nos pueden ver en en Youtube nos pueden encontrar como YouTube. Revit en la, obviamente el contenido de Paua.cl y también puedes ver el contenido de Catando Juegos, donde nos dedicamos a probar jueguitos varios estamos realizando también eh, revisión de jueguitos mobile así que ahí si se dan una vueltita les agradecemos un montón y también nos pueden escuchar a través de eh, spotify de apple podcast y de google podcast nos pueden encontrar como do pueden escuchar todos los capítulos de esta temporada. Es miércoles. También recuerden visitar nuestro sitio Paua.cl y las redes sociales de Paua.cl. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitch, en YouTube, en Twitter. Nos pueden ubicar como Paua.cl o Paua.cl. Sus redes, chicos. Arroba TNK en todo el lado. Arroba Justic Gamer ahí. Recuerden que el miércoles hay estreno del video especial. Oye, sí. Bueno, es, bueno y arroba y eh, a lo mejor eh, spoiler, mañana a lo mejor voy a estar acá también dándome otra vuelta de nuevo para poder pagar las horas que dejo eh, <risa> y voy a estar transmitiendo acá en por, por, tu, por el Twitch de Pagua pero ahí vamos a estar hablando durante el día Sí, así que atentos, sí, chicos. Eh, ahí vamos a estar anunciando el contenido. Así que no, está no, no, no. todo todo ok. Y obviamente vamos a explicar los motivos por cuál cual Metaru va a realizar streaming ¿Sí, tío, tío? Dentro, de a dentro de la misma transmisión. Así que eso, por capilla. Sí, recuerden el videito del, del miércoles. Bueno, y no, eh, nos estamos viendo la próxima semana donde vamos a hablar de un jueguito que se viene próximamente para Nintendo Switch. Así que ahí vamos a estar anunciando también de qué se va a tratar. Entonces, así que eso, abrazos, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Si nos están escuchando, a través de YouTube y Twitch, y si pues, se lo están viendo, y si nos están escuchando en Spotify, también se agradece un, un, montón. Chau, chau. un montón. ¡Chau, chau! ¡Chau, cabros. chau! ¡Chau, cabros! Fuimos. No jueguen over No jueguen over wet. No jueguen over, -wet. <risa> jueguen over -wet. No, voy jugar, no voy a jugar diablo, no voy a jugar diablo. ¡Diablo, diablo, no, diablo! No existe, no, existe, no existe,